Miren, este tema yo lo traté ayer. Pero lo voy a reiterar hoy. Porque lo que ha pasado aquí es algo muy grave. Y lo que ha pasado aquí de vela. El gran problema del sistema carcelario dominicano recientemente vivimos un episodio muy triste y digo triste porque lo único que hacen aquí la mayoría de los medios y le hago una observación a ustedes antes de, de entrar en tema yo tengo aquí a los representantes de la familia Rosario que nos pidieron una participación y que con paciencia nosotros vamos a escuchar y vamos a ver qué ellos desean plantear esta noche y yo le decía a mis amables televidentes y quería observar solamente esto para que lo tuvieran pendiente que lo que le pasó y fíjense que eso no lo mencionó nadie al, al recluso Fausto Francisco Capellán Guillén esa cárcel que está bajo la responsabilidad del ejército. Yo fui el primero, pero eso no lo voy a reconocer nadie, porque ustedes saben cómo es esta cosa, esto es todo sensacionalismo. Yo fui el primero que puso el audio aquí de lo que estaba pasando. Y ustedes escucharon anoche en ese audio cómo al que se llevaron protegido y que asesina este hombre, dicho por su hijo, ...por su hija, Nicole Cepeda... ...que su padre se dedicaba al negocio de préstamo dentro de la cárcel... ...que había acumulado en 19 años de, de, de estar ahí... ...y que este reo, al que apodan Manuelito ...le quitó más de 500 mil pesos en prenda... ...y 600 mil pesos en efectivo... ...ella decía... ...que a pesar de que en el video se escucha... ...ábreme la puerta, rompe la puerta... ...se rompió la puerta... Comenzaron a darle tiro Le dieron el otro tiro Volvieron y lo atacaron Y eso parece una película Que usted dirá Bueno, fue el director general de prisiones Y este cabecilla de motín Jesús Manuel Dori de la Cruz Manuelcito Condenaba 20 años por homicidio Que reclamó Que trasladaran a un grupo de internos De otra banda Porque ellos dirigen una banda O sea que eso está dirigido por bandas ahí y muestra de eso que encontraron 37, 39 casquillos de bala y yo puse el audio aquí búsquelo ahí señor director que hoy estará más claro para que la gente lo escuche, yo lo puse yo aquí como primicia anoche y por eso que yo le digo aprovechen lo que yo digo aquí porque muchas veces está bloqueado lo que uno dice aquí para que ustedes escuchen cómo este tipo les decía abre, tumba la puerta, rómpesela. tú no me vas a decir dónde están los cuartos pan, un tiro te dije, dime dónde están, Pagan el otro. No fue, que lo, no fue que agarró un palo, le dio un palo, agarró un cuchillo, no, no. Y no escuchaban los custodios y los tiros. No, porque están combinados, porque ¿quién le proporciona esas armas? Dos pistolas, 39 puñales, armas caseras, 37, 59 celulares, router, internet. O sea que tenían un puesto que pagaban de manera oficial para manejar los negocios a través de ahí el negocio de las llamadas de las estafas que yo le dije a ustedes que se vive dentro de las cárceles y esas cárceles que son antro de corrupción ¿cómo diablos podemos hablar de renovación de transformar la policía de hacer un cambio en los cuerpos castrenses si los centros de cárceles de rehabilitación son antro de corrupción donde se mueve droga, dinero y de todo. ¿Y ustedes saben cuál fue el castigo? Ya trasladaron a eso para otra cárcel, para que pongan el negocio allá. Y los que permitieron que mataran, de dónde aparecieron esas armas, cómo esas policías, esos militares corruptos permiten que eso opere Ahí ya no se llame. Quiten el nombre de Fortaleza Duarte, pido públicamente, por Dios, mancillamos el nombre de Duarte. Pónganle Kosovo, como la apodan, el infierno de San Francisco de Macorís, o pónganle cárcel de asesinos de San Francisco de Macorís porque yo le dije a ustedes, hace un año justo en este programa, está ahí, lo voy a buscar que me llamó a mí una persona que estaba cumpliendo condena y me dijo, Pitágoras, yo tengo aquí mi negocio de préstamo, pero a mí me han bloqueado y no me dejen llegar el dinero que yo tengo y desde que yo hable aquí en su programa me van a matar y el hombre reveló que había tráfico de droga de todo ahí y sucede que el hombre después lo murieron de un infarto producto de las parís y las torturas que le hicieron y me describió que hay un lugar donde lo aíslan, en solitario, donde no ve la luz, que está de pie, donde él tiene que hacer sus necesidades fisiológicas ahí mismo de pie. ¿Y por qué ustedes creen que eso continúa? Porque el sistema carcelario dominicano es el elabón más corrupto de un sistema que no sirve en República Dominicana, como es el sistema penal. Porque la corrupción está a tan altos niveles que ha involucrado escándalos de jueces de Ministerio Público que se han quedado ahí no recordamos que adquirió popularidad Jenny Berenice Reynoso cuando denunció a la magistrada Margarita Cristo Cristo porque como como, como suplente liberó a un narcotraficante no recordamos los franceses que de repente aparecieron en su país en una lancha atrapados allá por traficar drogas. dos pilotos los venezolanos tengo que recordar más casos de narcotraficante liberado con sentencia que le ha favorecido Figuero, Figueroa Agosto tenía una red internacional de drogas y era primer teniente de la policía y su hermano segundo teniente del ejército con cadet del DNI, delincuentes internacionales y operaron bajo la protección de Leonel, Danilo Hipólito. tengo que recordar lo que pasó con Ernesto Quirino Paulino y a quien él estaba cobrando 200 millones de pesos producto de inversión en campaña del narcotráfico y esa gente anda por ahí tan campante como Johnny Walker y en esas cárceles de nuestra se mueve de todo no mataron a Florian Félix porque le dijeron no te tienes que pagar 300 mil pesos te vamos a elevar la cuota para que tú en tu en tu en tu celda que tiene recondicionado bar un bartender que te atiende eh, tiene camas tiene una un jacuzzi para que tú hagas tu fiesta con tu mujer y él dijo, le fue, le, dicen que le fue encima con un machete, un tipo como este y todo el mundo sabe lo que pasó ahí o de Quirinito, tengo que recordarlo que atendieron otra gente con cáncer y sucede que él no estaba muerto andaba de parranda, aquí lo enterraron en San Francisco de Macorís, y cuando yo mandé a averiguar que le pregunté al dueño de esa funeraria, un amigo mío me dice, no, nosotros llevamos la caja y no había nadie me dijeron que no estaba muerto y me dice el, el ex director del DNI Cifrito Párez Pérez hermano de Reinaldo Párez Pérez que fue presidente del Senado y secretario general del PLD por toda la vida ¿ustedes saben qué dijo él? no nosotros sabemos que él entra y sale del país si ustedes saben que él entra y sale y lo tiene ubicado ¿por qué no lo agarran? pero nos han preguntado eso y que a esa red de Figueroa Agosto lo mataron a todos hasta donde ellos se iban a reunir en la panadería, en la repostería de la francesa mataron al dueño y a dos empleados porque lo grababan a ellos cuando estaban haciendo sus reuniones ahí dándole cuarto y donándoselo a políticos. pero el, al senador Darío Gómez lo asesinaron por un problema, de, dicen eh, un, por encargo, ¿no? y que no tuvo que nada que ver él como autor de la ley de lavado de activos del narcotráfico ...no de esos intereses... ...sino por un problema pasional. ...pero lo interesante no es eso... ...lo interesante es que cuando... ...matan a Darío Gómez... ...senador, el del país es peligrosísimo... este país no, no respeta a nadie... ...del PRD en ese momento... ...dice una persona... ...pero ven acá, ese que está acusando... Hoy ...de que mataron a Darío Gómez... ...no fue el que mató a un hermano de nosotros... ...que es periodista... ...y él fue... ...y le dijeron... ...y ese hombre no estaba preso... ...y el director de la cárcel le tuvo que decir... Sí, aquí le abren las cárceles para que vayan a hacer trabajo. ¿Cómo? Le abren y van a hacer trabajo de la cárcel y después que matan vuelven. O salen cuando quieren. Entonces se no va a acabar. En la victoria no fue el ejército, intervino hace unos cuantos meses. Un aparataje militar, todos sacaron de todo. Y a los dos o tres meses nuevamente, todas las cárceles están sobrepobladas. Esa misma que fue construida al principio para albergar 150 y tiene como 600. Y es una cuestión custodiada por militares. Y es la primera vez que pasa. No. ¿Cuántos motivos no hemos conocido ahí a cada rato por lo mismo? Por las mafias que operan dentro. Desde dentro incluso se manejan redes de narcotráfico y de. Florian Félix siguió manejando su negocio. Lo dijo él cuando desafió a un juez que le dijo, usted lo va a matar yo. En plena audiencia lo vio el país entero. Escuchen dónde se ha atrevido el narcotráfico a llegar. Y tenemos ahora un diputado del PRM, preso en los Estados Unidos junto con dos hermanos, jugado por una red internacional de tráfico, y esta diputada ahora, implicada con su esposo, sus dos hijos, en una red, diputada de del partido, toda la suerte que Luis ha dejado a su suerte, el que es corrupto y que metió la pata, bueno para allá, pero ¿hasta dónde puede llegar un país así? Y aquí en San Francisco de macorís yo he denunciado esa situación muchas veces, ¿no recuerdan ustedes que yo tenía un joven que nos llamaba aquí toda la noche y nos dijo, Pitágoras, mira me mataron a mi hijo me armaron un gancho y me metieron en el mismo lugar, en Vista Vistalvalle, Valle, con el que mató a mi hijo para que él me matara a mí ahí dentro ese joven está ahí, él puede llamar él ve el programa, estamos ¿están viendo Le voy a poner audio de la cárcel de La Vega donde me están llamando y de diferentes cárceles, para que han llamado aquí directamente para decirme lo que se mueve ahí dentro y él dijo que lo torturaban, y lo llevamos donde el entonces procurador, el entonces procurador dijo, eso es muy difícil de probar, y lo soltó en banda, y nosotros mostramos aquí, todos los glutos, como él dijo, que lo agarraban los custodios de ahí, y ese se supone que es el CCR, nuevo sistema carcelario, centro de rehabilitación, y de corrección de Vistalvalle. Valle, que lo torturaron, lo ponían, lo desnudaban, lo esposaban, lo, lo amarraban a un tubo y le daban palos por los glúteos y la costilla y le ponían ropa y lo dejaban ahí hasta que se sanaran en solitaria para que se muriera ahí. Y el muchacho está vivo para contarlo. Y en ese momento ese procurador corrupto dijo que no pasaba nada. Porque son, forman parte del sistema. ¿Ustedes creen que esas armas entran ahí porque? Por obra oh, y gracia del Espíritu Santo. ¿usted se imagina usted preso y usted tener pistolas para matar y lo que estamos viendo aquí es lo externo estamos viendo el figureo y la cosa y no estamos viendo el problema en sí eso es muy peligroso lo que está pasando ahí y si eso sigue así no podemos hablar de reforma policial si no hay las reforma en el sistema carcelario y en los cuerpos castrense en sentido general con todas las mafias que han operado ahí entonces no se sabe dónde va a parar. Un coronel fue a hablar con Díaz Morfa, que quería plantarle una situación y no lo dejaron verlo. Y de repente él sale del despacho de allá y lo suicidan. Una supuesta carta que se demostró que no fue él que le escribió. Yo tengo que hablar, eso no es de ahora, de toda la vida. Entonces eso no puede seguir así. Si esto sigue así, señor presidente Y el sistema carcelario continúa como va Operando mafias y de todo ahí Esto se jodió Si queremos hacer una verdadera reforma Hay que transformar el sistema carcelario cambiarlo todo Y hacer una real inversión ahí Para que no se sigan dando esos escándalos Pero hay que investigar a los que están ahí No estamos hablando muchachitos, no a los que están dirigiendo eso ahí y presentarlo al país que se descubre no se pongo un ejemplo en la provincia de Duarte y quiten el nombre de Fortaleza Duarte que ofendemos la memoria de Duarte esa fortaleza esa asquerosidad buenas noches y me excusan los oficiales serios que hay que los conozco hay mucho pero lamentablemente una manzana podrida